Tres horas y cincuenta minutos, vamos a cambiar de información y nos referimos ahora al ámbito económico y a las proyecciones que se tienen, por ejemplo, en el tema de azúcar. Y es que Bolivia va a exportar 2.1 millones de quintales de azúcar. El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, junto al Complejo Productivo de la Caña de Azúcar, previo a una evaluación de zafras, señalaron que la producción de azúcar en la presente zafra será de 11.46 millones de quintales. Eh, azúcar, eh, tenemos, eh, podemos decir, un saldo más de 3.6 millones de quintales de azúcar, de los cuales... Está previsto que vamos a exportar 2.1 millones de quintales, de los cuales vamos, van a generar gracias a nuestros empresarios eh, industriales del sector cañero, nuestros productores. En un consenso con el Ministerio y el Complejo Productivo Azucarero, arribaron a acuerdos con ingenios e instituciones cañeros con compromisos de exportación, lo cual generará 32.5 millones de dólares de divisas para Bolivia. Vamos a generar divisas para el país, más de 32.5 millones de dólares eh, de recursos económicos para el Estado por exportar. Hemos realizado un esfuerzo como productores para poder, eh, conjuntamente con los ingenios y también con, el, con la parte del gobierno, para poder hacer este esfuerzo de sacar estos quintales de azúcar eh, en exportación.